Hola de nuevo, en nuestra segunda página vamos a crear un índice con animaciones. Para ello nos vamos a Página, lo primero que vamos a hacer es ponerle el fondo a nuestra página, volvemos nuevamente aquí en Galería, este nos gusta, a continuación le vamos a añadir un texto, título 2, lo arrastramos. ponemos índice, Lo ajustamos, volvemos a coger el título 2, vemos que la letra es muy grande, le ponemos 36, aquí le vamos a poner 1, ideas previas y cambiamos el color, este de color azul, color anaranjado. Esto lo llevamos aquí, le decimos copiar, pegamos, pegamos, pegamos, Simplemente lo tengamos que bajar un poquito más, ahí, ahí, y ahora ya modificamos cada uno de los apartados, este sería el apartado 2, lo voy a hacer rápido, ya hemos hecho nuestro índice, ahora lo vamos a coger todo y le vamos a dar la sombra más bonito. A continuación le vamos a dar animación a nuestro índice. Para ello marcamos índice, animación, entrada, derecha y aparecer. Y el resto de contenido lo marcamos entero, animación, entrada, derecha y deslizar. Y con ello ya tenemos la animación. Ahora queremos hacer cuatro páginas más para todo este contenido, así que vamos a ello, nos vamos a página, añadir página, página en blanco, añadir y ya tenemos otra página creada, ahora tenemos que crear tres páginas más, ya tenemos nuestras páginas creadas, y ahora lo que vamos a hacer es modificar el nombre de cada una de las páginas para que concuerden con el contenido. Luego esta sería índice. Y vamos a ir modificando las otras. Una vez que hemos modificado el nombre de cada una de las páginas, ahora vamos a enlazar el contenido del índice con las páginas que hemos creado. Para ello nos vamos a Ideas Previas, Interactividad, Ir a Página y en este caso Ideas Previas. Y así haríamos sucesivamente con el resto de páginas. Ya tenemos enganchados todos los contenidos de nuestro índice con las páginas respectivas. Nos faltaría ahora que fuéramos a cada una de las páginas y nos llevara al índice. En este caso... Tenemos que irnos a la página inicial y copiamos este elemento. Le decimos copiar y nos lo vamos a ir llevando a cada una de las páginas. En este caso le modificamos el número, sería el número 2. Una vez que hemos modificado el número, vamos a comprobar a través de la previsualización si... Llegamos al índice, efectivamente, si le damos a vídeos, iríamos a la página de vídeos. Volvemos al índice y ya tenemos todas las páginas enganchadas. Ahora se trata de completar la página de índice con una imagen. Para ello vamos a utilizar las imágenes que nos proporciona Genialy nos vamos a imagen fondo transparente y seleccionamos cualquiera de ellas por ejemplo esta la situamos arrastrándola y ahora le vamos a decir reemplazar si observáis tiene grupos de imágenes con fondo transparente volvemos pixabay volvemos gipsy escenarios e ilustraciones De esta última vamos a buscar una mujer Por ejemplo, esta. Clicamos sobre ella, le decimos reemplazar. En este caso, vamos a dimensionarla adecuadamente. Ya la tenemos. Lo único que nos queda es aplicarle una animación. Le vamos a decir que de entrada aparezca y continúa aleatorio. Y ahora vamos a previsualizar la página. Le damos otra vez a editar y ya tenemos el índice completo. Nos vemos en la siguiente sesión.